Vamos a hablar un poquito Oh, quedó? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy sí, archivado de No importa Hola Hola ¿Todo piola, todo piola Ah, de ahí ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Vinimos de sorpresa, pa! Ahí, la estuvieron, boludo. Ahí, en boludo. Te mostré a los pibes, venimos escuchando tu audio. ¿Cuál? Y uno que me causó muchas gracias y lo puse ahí en un par con veces ¿Sabes que somos fanfucks? ¿Qué tal? No, estás en stream. Estoy en stream, un poquito. Bueno, quiero mostrarles el audio que le. Vengo escuchando el audio repeat. Chepa, estás para que hagamos alguna hoy, pa ah, El es God. Chepa, estás para que hagamos alguna hoy, pa ah, y lo peor Y lo peor de oh, todo oh, es que. Amigo, me oh, termina oh, de mandar ese audio, le digo, dale, nos juntamos en una peli. Ahí. Y me. Me clavó el visto. Oh. Se quedó. No vino. Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Qué pasa, chin? ¿Puede ser, pan? Hola, salió no sé. Ese, Con los pibes, no juega. Es ese, es ese. Oh, ya fue, hay que hacerlo una vez. Qué, ¿Qué buen fondo, ¿no? Qué buen fondo. Oh, Colombia, <risa> boludo. Ya fue. Ay, ay, ay, eh, ay, ay, ¡Ay, ¡Eh, eh, eh, pimpe! Bueno. ¿Y este? Okay, bueno, ¿Y este? ¡Nooo! ¡De acá! ¡Ese! ¡De acá! Amigo, por favor, hay que mutar este aludo. No, Amigo, ¿le mostraste a hacer el stream? Sí, el tema de Ronaldinho. Ay, sí. Qué onda, amiga. en una frase, Piola. Respeten el flow, respeten el flow. Eh, ¿Cuándo me vas a pegar uno de esos castañazos de le diste a Pimpe? Me gustaría tener un clip así. Repetirlo, guacho. ¿Estás con en la 60. ahí? No, no, no, no, no, no, no, no, no, con la no, no, la no, no, Full Essential pa... Che, toma el control. ¿Cuál hacemos? Bueno, guacho, gracias por los subos, boludo. Buenas noches, buenas No quiero llevarte a casa. No Ya te dije, Buenas no. noches, guacho. No, Soy no, un no, baller, no, ¿ok? No. Un así. Yo solo quiero un cliente de eh, así. ¿Eh? Tienes que mirarlo. Tienes que mirarlo. stream. Van, a... esta... Van a mirar una peli. <rapeas> Ahí, <¿aplausos> ¿La que pinte? ¿Vamos? uno Ahí va, a ver. Una vuelta. Fuimos a comer uno uno y pintaba la alargando un poco más. No, ah, ¿La nata hoy? ¿Mucho la nata? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ahí, Ella pa. quiere el lujo, ah, ahí, yo ahí, de ahí, Barrio ahí, Bajo. ¡Oh! ¿No va a ser? lo he visto? Pa, si y me voy aquí. Mirá, mirá el olor black este. Ahí está. Un poquito, un poquito. Estaba diciendo un poquito en este video. Un poquito día. de vocero, un poquito. ¿Qué onda? ¿Van a, van a ir a lo de Marta a una peli? ¿Van a hacer alguna? No sé qué va a pasar, yo no estoy ahí. Yo siguiendo la vida, hermano. Siguiendo la vida. La pincha, la, la, la, la, la, la, la pincha dice yo ayer a las 3 de la mañana nada nadie la recaba. Me, me ¿Qué, ¿No? ¿Qué, ¿Qué onda, Sebó? ¿Al final lo que pasó te la vendo una... ¿A No me importa. No me importa. ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? No él? de él? ¿A él? ¡Dios! ¡Eh, la cancha ¿La de, de tu madre! ¡No me meto! ¡No acá, ¡No me meto! ¡No acá! meto! ¡No me meto! ¡No me meto! ¡No ¡No ¡No ¡No me yo ¡No me meto! me me me ¡No ¡No ¡No perdí la tiempo. Y se picó un poquito Se picó. ¿Cuál hacemos? Y vamos a Milagro. Está muy... Sí, acá, acá, acá, acá. De su, de cabeza, y bueno, vamos a tener que ir a. Y vamos a tener que apagar stream, Pero gente. El no. Poné, ponelo. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya, ya, ya. Mortal, ¿lo ponés? Vale. Está <risa> Es muy bueno Vamos, bebé. ¿Saben lo que va? le sale bien al. Eh, gente, en el chat. ¿Saben lo que le sale bien al Mortal? La Mortal para atrás. ay ¿Vos, vos, ¿Vos lo trajiste? No, no, no No, no No, no, no, no. no, no, no. no bueno Me levantó como Sorete en Palenque Uy, tocó de uy, la puerta Uy, el de, uy llegó estraca, para el stream Uy, llegó Straca ¿El gordo Straca? ¿Estraco Alursi? ¿Qué onda? Uy, el igual de Estraga, Y ahora llegan los es? que es? hey, de si no Estamos de la mierda. La ¿Estás ¿De dónde venís, pa de jugar estás estás de ahí? ¿Estáis ¡Eh, Roxanita, estás? El futuro de de Argentina. Acá dice una Paulita que es el amor de su vida. Fuerte declaración de parte de Paula. Paula dice que es el amor de su vida. Pasa que... Oye, la despedida de soltero de Forchi, boludo. Estamos festejando de esa... <risa> qué motivado, hey, hey, hay Por todos lados, acá la caja, tuvo que... Ay, está qué! ¡Ay, se está tirando! el chivo ¿Qué está tirando! el chivo ¿Qué está tirando! tirando! O sea, ah. sí. <risa> eh, muy bien, eh. Están todos los pibes todos entraron con barbijo. Primero se lavaron las manos, después vinieron a saludar. Nada de que, que no nos cuidamos El COVID y eso, boludo. Los chicos vinieron con barbijo. Eh, le mostraron, primero le mostraron el hisopado negativo a Morta y después lo dejaron pasar. Yo estaba <risa> full wow. ¿Sí? Y ahora. Para Dar, ya no <risa> no, <siam> <risa> no, se no! Todo, no. ¿Lo quiero es la no! yo lo que no! ¡Ay, es que no! ¡Ay, que si estamos ranchando, es lo quiero es que es que Eh, es que no! que no! que no! al que no! Amigo, Ese es el peor Ese es el peor Este es el peor Cómo nacimos vos, cómo andás? La, La casa en casa sí, Muy bien. mañana prendo stream gente ya, ya no tengo internet, tengo cable, tengo todo. Mancho. Esta, de acá, el otro día la fosteaste y yo así... Uy, no, no, no, no, tuvimos que entrar porque si no... No, era un montón, yo me estaba yendo y me caí no, en y no, no... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero lo tenía porque te... Eh, quería manejar un ratito, Un poquito de mini notando, para que me extrañen. Se picó, papá. Se picó. Se picó. Yo no a la mina y que tengo en la frente. <risa> ah, Evo, literal, se picó. Yo estaba jugando WOW, escuchando Bardero, sí, no sabía. Eh. Eso sí, está bien. Está muy bien boludo. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto No, sé, voy dos horas y media. Ok, ok. No Pero... Dos horas y media, muy me pinta bien, ir a tío, hacer alguno. Muy bien, el morocho siete, número morocho. Lo conozco. Okay. No, no le tuve ni que decir que era yo que me so... Sí. El hey, morocho siete, muchacho, Estran. Hay este momento hay los los pies, a a la la muchas charlas, muchos chistes. Pero a mí la van a tener que subir un toque. <ríe> eh, ¿Quieren caer en un rato ustedes? ¿Chill? Así no te compongo oh. de casa es mejor. Oh, o sea, yo no quiero porque caí con toda la gente como un aso. No quiero pero joder, pero vamos. Vamos a ir a ranchar a tu casa. Y sí, yo no voy a pararme por el tema de radicalismo. No, no, no Vamos bebés. ¿O lo viste? Sí, ¿ya en casa tengo unos tubos O sea, un No sé No, estoy ¿qué te pasó acá? cómo le pegas a alguien con esto? Le partí la cabeza y me habrá golpeado con el hombro. ¿Quién le partió no, es muy G de cabeza? Es ¿Hola esto? G de, G de, G de... No, no, no, no, llegó. Acá no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Y vos, vos, vos sos de palmadita, de o sea, apertura. Y sí, yo sí. le agarro a la mila esto que tengo un poquito, le empiezo con el bracito, la patita. Soy muy molesto. Yo, yo me presto. Pero si tenés la piel suave, ¿me entendés? Pero es, es el chivito cariñoso de. ¿Tienes la piel suave? Sí, sí, tiene la piel suave, pero tampoco me quiero pasar de confianza. No no, hay tanta confianza. Mira lo que boludo. No, sí, boludo. No, dale, dale. ¿Qué onda, boludo? Eh, no, va, sí. ¿Estamos colmados intentando buscar cancha, boludo? Obras, no no vamos no, a no, no ¿La otra? ¿Y ¿La Vaya otra? Sí. La, la, primera la, la, ¿La primera vez? La la la vez. La no, no. no la, la que fue... Oh, se se fue en la que esa es la mía que voy yo siempre? no y la o sea, se No, bueno, ah, es que la a las 11 Bueno, a a las 11 de la mañana. ¿en serio? Sí. Sí, yo voy siempre. Eh, voy eh, igual, el, sí, quiero que no me vean, no me ven todos. Hicieron un Hicieron Hicieron el auto. No, no, no. otra vez. ¿Quién te hizo pija el auto? puesto. Hicieron pif. Uno que iba ahí, medio puesto. Ahí, pero bueno, eso tiene que aplaudir las ¿Algo en las El 47. Eh, el 45. ¿Y bueno. no, fuimos no. No, no, no. una. no, no. No, no, no. No, no, ¿A ¡Eh! a la niña nueva. ¿Ahora? ¡Ah, claro! Son las 1 de la mañana. No, yo pensé con las 9 de la noche. Estoy en la mierda. No, no, estoy en la mierda. Estoy en la mierda. ¡Nueve! ¿No comiste? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, sí con mi mierda. No pasa que nos recaemos bien a no, piña. No, honestamente, ¿vos muy, ganas sí, le ganaste un gordo de gordo? Sí, vale. Sí, Yo al que más le sí. tengo miedo de todos los que están acá, si me tengo que pelear más. Yo, rato, al que más miedo le tengo es a él. El. Este es un enfermo. A él, para mí, el pelea más bien. ¿Qué? Estás loco, estás loco. Muy bien. El gordo es lento, escucha, el lento. Y se mueve mal. Si el gordo no entrar, le venía sí, a crecer. Amigo, Lucas se baja no, a cuatro no, no, tipos. Sea, cuatro tipos. Yo te digo lo que analicé. Yo te digo lo analicé. Te bajás del auto, situación de pelea, los dos se mandaron a cagada te bajás a pelear. Se te baja Luke o se te baja el gordo, los ves. Que para mí, yo le peleo más a Luquen que al gordo. No, al gordo, no, al gordo, no, al gordo no, amigo, amigo. ¿Sabes no, qué? Amigo, no tenés, mira esto, yo miro esto, amigo. Vení, Nahue, vení, Nahue. Gordo, vení. No, Gordo, no, no, no solo miro a Luke. Luke se baja tres tipo, yo me voy a tres tipos, seguro. Eso lo sabes porque lo conoces, yo tiro de apariencia. Si se baja Luquen? si apariencia, el gordo mete mucho miedo. da miedo. Lo ves todo, Jede. Con hacer, ah, ah, con Lucas no hay chance. Claro, yo, no, lo bajarlo, amigo, yo lo veo bajando. Mira eso, es más, yo te veo a vos y yo lo veo al gordo veo y por un tema de te aguante físico no, y de entrenar no, y todo pienso que aguantamos, vos. No, aguantamos. No, yo no veo a él al gordo y el gordo lo veo más compacto el gordo te pero te es que el. Gordo no, no, no, no, no, no, no. ya lo siento que entro con dos combos igual no sé porque fue algo que es la locura mira mira mira mira mira mira mira mira mira ¿sí, mira mirá mirá mira tú mirá, tú mira mira mira mira mira mira mira Guacho, Yo me paro todo tonto, pero yo me paro así, yo me paro piedra así, esto es así, gato, gato, parate piedra, a ver, parate piedra, No, no. no esto es exagerar, yo no estoy exagerando, me estoy parando derecho gato, me estoy derecho, mirá, tenés un toro de verdad, no, pero porque te toque gordo también, no, no, yo lo que dije amigo es que situación, chocás con el auto, se baja bien, decís, este no me va a cagar tanto a piñas, pero yo pensé desde mi ignorancia, te a vos y te veo así como más rocho, ¿me entendés? Ok. Y digo, este pelea. ¡Más, este pelea. Rocho. más rocho! Y sí, mirá el zapatito. Yo no peleo nada. con rochas! en la pero... Yo justo estaba diciendo, se baja Forgy y lo boxeo, me le planto de una, por ahí me caga palo. Se baja Sissi, sí, sí, me planto, por ahí me caga palo. Pero, ¿sabes el gordo, el dupo, lo este, y... Que... Eh, ¿Sabes qué bro? El seguro paga todo, no te preocupes. Hago mi, mi, como el correcamino. Salgo a Ye. Se baja la mil y le digo. Ah, Sorry bro. ¿Cuánto es eso? ¿A cuánto lo demás me le el Chill. Pues sí. Sí, igual se baja si lado. Le, le doy mi auto así, le digo. Aparte <risa> no. Llévalo. <risa> Llévalo. Se Llévalo. Llévalo. <risa> <se> <risa> <se va. risa> Pero no va <te> <risa> a bajar así. Te va a decir, no, pero no, te, no, no quiero pelear. Y, no, ah, no, si, sí, si, no, te voy a decir, oh, disculpa. No, no, no tu no, pero disculpa. Te, te, te pago la regla. No, mi culpa, perdón. Eh, a vos, vos te caes palo, lado. sí. Pero no, no hay una buena mano. una pelea. No, es una gran pelea. Todo no, es una No, pero no Me mata, pero le doy, le doy, No sé. Me voy a morir, ¿eh? no, ¡No sé! Eh, no. Son las peleas okay. que te gustan, ¡no lo toca! ¡Eh, no, eh, no le no, toca. No, no, no, no, no, no, no, ¡Eh, no nada, no, no, no, para mí, eh, no, eh! Para para, para para para para para para una cosa quiero decir. ¡Eh, Shelao! ¿Todas las pesas del gimnasio? A Shelao no le cuesta. ¡No le cuesta! No hay dudas. Si hay persona que haya entrenado, te lo va a decir, los primeros 2-3 años que aprendes lo que es de verdad una guardia y hey, cómo moverte, cambia todo. Eso es lo que cambia toda una pelea. Una vez que vos ya tenés guardia y sabés moverte, puedes aguantar con quien sea. Mientras te muevas correctamente, no, aguantás no sea, con quien sea. Sí, sí. No, sí, no, sí, sí aguantar con quien sea, no. Te meten la mano me Kimbo pone Hasta que me gana por técnica. Pero no. Le se, hago más se, pelea que alguien que en Con el criterio del duco, viene Kimbo Slice y no te vence la guardia. No te vence la guardia. Te la vence. Pero Kimbo Slice, porque es Por eso te la viene Kimbo Night, estás cruzando puntos cubriste, te pegó acá mató el brazo. De pero Kimbo ¿Sí, Night sí, pesa 200 kilos, no, por eso no te dejan ¿Puedo? pelear contra alguien que no sea de tu peso. Bueno, pero a eso voy. En no, no. la calle, no te vas a decir, no, no, no, vos sos más grandote que yo, no podemos pelear. Nada, gracias. A ver, no no no te lo a te lo separando Plante. y empezás girar. Nosotros, porque sabemos a gente que te bajamos a ¿Ah? los tipos, pero ya lo ves, no. Y segundo, si sabe que entras a ese chao, se le Chau, derrite el mundo. A eso voy. Para mí, vos podés pelear viola pero poner los brazos así, y el lado hacia así, te partió los brazos. Sí, sí. Eh, yo, el creo, yo creo que Shelado me puede llegar a matar de una piña. <ríe> y si, sí. Sí. Y sí, es que no hay duda te puede matar. Si el chabón te pega de atrás, ponele con técnica, te mata. Igual le mata. En la, en la casa en la pero casa, por ejemplo, la yo de, de una piña no podía matar a nadie. <ríe> no. Y ¿Eh? no, nosotros no, Pero Es por la bueno, fuerza que, la que tiene el tiempo. Agato, yo mira, tengo un brazo de mierda, nunca me levanté nada. Levanto el vaso para tomar nomás, la jarra. <risas> es por eso también. Si tenés un vaso eh, viene Kimbo Slide, guacho, vos te pones así, Viene Kimbo Slide y te pega los brazos y te los guinzas. Seguro te rompe un hueso. Sí, te, te lo linza? rompe. No, guinzado no, te lo rompe. Y encima te choca contra la nariz y te la es No, se te rompen, te Te la rompe y. Estás doble rota. No, no, no. Bueno, pero por eso, a eso me refería yo. Si un tipo es muy grande físicamente y tiene mucha fuerza, sí, sí, eh, por más que tú estés te ponés así... Sí, sí, no aguantás. Sí, sí, no sí, sí, sí, que oh. ¿Sí? Tira, ¿Tira peña, Gil. No, sí, sí, lo que tiene es mucha distancia. No, te vas no, a tener, no, la conta. No, la no. Si, sí, si, sí, no, tiene fuerza. Pero el problema es sí, si sí son las piernas. A así sí le tenés que pegar pero abajo, se la rompo la pierna. le tenés que romper una gamba, de una. Se la rompo, pero al me pega una y me rompe la boca. O sea, sí, de... pero, pero... La... Amigo, una fina que ten te todavía perdiste la, la, sí. la batalla, bro. yo. Yo ah. realmente siento que gelado todavía no le he encontrado a un rival. No, gelado no tiene sentido. No tiene sentido, tiene mucha, mucha fuerza. Pero, bien, porque... pero igual él tiene fuerza ya por y su... Y le encanta pelear esas cosas también. <ríe> Ya tiene fuerza de... Es un nerd de la pelea. Tiene fuerza es normal, eh, normal y... Eh, entrenó para que su fuerza sea... Claro, normal Eso es. Perfeccionó su fuerza. Vos también samás? tenés fuerza. Yo tengo fuerza, pero usar usar amigo, usar a mí me arrolla el, el, el O. A mí me arrolla la O y me hizo así. No, amigo, casi me saca el brazo. No, pero no, no, te pulsiar, amigo. No, pero en general, amigo. Gol. No, Vos. No, no, no, yo estoy gol, pero. Shelado es, el el lado, el lado es muy ¿Sí? es muy bien. Fue pues más es grande, bien. Tío, sí, es bien. No, Ahora estoy no, más flaco, pero más marcado. Me de mi Pero, amigo. O sea, literalmente parece un guerrero espartano. No, sí, sí. Por dentro es muy bueno. Y por dentro es muy bueno, obvio. El problema es si se le traba la cabeza. Es un actor de Esparta. Exacto justamente eso es máquina. Oh Dios. Yeah. Le tranquilamente podría ser tipo de extra. Oh, oh, La sí, sí, tiene. 300 sí. uno ahí, sí. está ahí. Uh, audio. Uh, uh, uh. uh, uh. uh, uh. Aún. <risa> eso le decía al esos <risa> El gordo barreiro. No, amigo, no tiene chance el gordo. Me dijeron que tiene Ojo. alta fuerza, pero Celavo hizo Juega. pelea a una banda. No fumita, pero Celavo hizo una ah, banda No, pero Celavo de, no de, de, de pelea. De pelea, puede ser, pero... Eso boxeo es de Eso es una buena realidad. No, rica, rica. Rica. Ey, pero yo siento que por no, técnica, por no, fuerza no, seguro no, le no, gana no, el gordo. Por, sí. por, por fuerza le puede ganar el gordo por ahí. Pero por técnica el gelado, amigo. Encima no, hizo jiu yo también. Entonces, tira y agarra Vos sabés que la otra vez estaba... Le pidieron que le diera una clase, no sé a quién. Y yo soy vieja inconsciente sin querer a uno Haciendo una llave el pelotudo Un mataleón Porque es un tarado A mí una vez me cosas sin tiraron ¿Vos sabés quiénes eso? Amigo, yo Se me desvaneció el cuerpo en un segundo ¿sabes que tengo una pregunta? ¿Vamos a beber? No necesito que no pare de sonar ese tema Oh, y que mierda ¿Qué a favor, a qué dice alguien me averigua Helao es un arma letal Helao se la huelga con el Momo Preguntarle al Momo la última vez que se fue que jugó el Momo jugaba las manos con Helao no jugó más amigo, dos segundos duró Helao le hizo así y le pegó acá fue todo moretoneado y fue un golpe de viola nomás el juego lo filmó 101, ¿no? Se Está, Está rapeando ya. No, mira, mira. Bueno, ¿Cómo no? Bueno, igual yo. No sé si te llevaba al canal. No, para mí porque soy. Bueno, no te llevaba al canal. No conoce Drake y Josh. Vamos, no sé? pues. Obvio. No, como es como decir, no conozco a Montana, boludo. Sí, lo no, no, no, no, no, conoce Drake no, no, no, no, no, Josh. no, no, no, no, no, no, no, El Drake y Jorge, no, Bueno, no, no, no, hay no, no, no, no, no, no, no, Sí, día, Obvio que sí. Los que dicen que no son de Córdoba. De... ¿Cómo no lo vas a conocer? ¿Zapato? Sí, sí. ¿Zapato? Sí, sí. ¿Hay ¿Zapato o No. ¿Sabés que no? no pues, El otro día fui a pedir uno de lo de la.. Acá lo de la NG y. De y tampoco. Pedase no, nah, sos un inco. Eh, yo lo hago. No, la, la única forma, lo de la zapa. Oh, el No, no, Yo no, lo de la zapa. es huh? oh. ¿sí quede. No, no, no. no Ahí ¿eh? sale, mira cómo sale. Si lo haces. Genial, ¿contra qué de juego? ¿Una de afuera o la de allá? En el pasto, en el pasto. No, en el pasto. No, no, pasto Tiene que ser ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es chico? Para El gordo, Roxy! No lo ¿qué hago? ¿Y el PC? escuchado? No, no sale Tengo. sale Tengo. Eh, ay, no me sale. Una, una, una melodía para... Para tirarte a vos y que saques una La Ahora como decimos la otra vez la de. Eh, eh. Institución. Bueno, algo así, pero con otra palabra. ¿Lo tenés ahora? ¿Lo crees? No, no. No, no. Tengo otro para, para, para pasarte. ¿Lo tenés? ¿El anterior decís la institución? Sí. Sí, lo tengo guardado que buscar. Sí, era algo... Bueno, el otro nuevo después te lo he Después... Sí, pero eh, ¿sí, ¿no? Eh, eh, no me lo acuerdo. No, no, no, no, no, sí, después lo tengo que buscar. Lo no, tengo que buscar, gato. ¿Dónde lo notaste? Pero <risa> bueno. bueno, bueno Cierran el orto, ok? Lo encontré, lo encontré en YouTube. Ah, no, bueno, pues tampoco. Mierda, la gata se fue. La gata ahí. Miau. La gata va a tranca, boludo. Ahí la estaba. Es era. Sí, 400. ¿Qué pasa, bro? Sale un basque y va. Y sale un basque, eh. Ahí está, sale de 100 m por la refri. ¿Quién es ese del es pelado? Eh, ese es Cristian de Polagrín. ¿Quién? es? Uh, okay. cómo que es Cristian de Polagrín, boludo? No sé quién es. Yo tampoco sé quién es. Cristian de Polagrín. Es, es el, el chabón que, que es, no sé si será el dueño de Polacrin o qué, pero es el que le daba el sponsor de Polacrina a lo de 5 edificados Ficar. es una marca de pintura. Ahora todo. Y a este lo tenés, mirá. La Gizi, la JC, la G está loco amigo ese el Jota está loco no salía la primera vez a Rubén pa, lo tengo a Rubén bueno eh, nada pintó clande pintó clande se rompe, se rompe, la, clande, boludo, ya, mirá, se rompe la clande la esquina se rompe la ¿Qué soy. soy los muchachos nos pasaron a esta casa para la el rabino el rabino ¿Qué? pense ¿Qué? La, ¿Qué? rabineto rabineto uy se me cayó el bueno, copa, la copa che, la copa <risa> a Pau me va a bañar y pinta alguna. Y mira, para bañarte estás medio la. ¿Por qué? Muy la. ¿Por qué? Porque... Y... Yo no la veo ah, cuando bueno, me baño. tucu, Tuku. Tuku. Tuku. ¿Okay? Evo. El clip que vos le pegás, que me pegás una, le querés pegar a la silla y me pegas a mí, va a tener premio. Obvio. Obvio. Obvio, por favor. O sea. Bueno, eh, me voy a bañar y me voy a ranchar con los Bepi. Bataúba vamos. Amigo, correte, correte, gato. Correte, ¿Sí? en mi stream, tomate el palo. Tomate el palo, gacho. Saludá. Que eh. voy, a, voy a hostear a uno de los Bepi. Un beso, miré para allá, para la cámara para allá, eh. Un beso para. Eh, podemos hostear a uno que no tenga nadie, nadie. Dale. ¿Es que Busca uno que le esté viendo una persona y que se coma el refla. Y le decimos eh, ¿qué onda perro? Te acabas de ganar un premio acá de Susana, te vamos a dar una heladera y un microondas para hoy tu vieja. A uno que esté haciendo IRL. Dale. ¿Al azar? Al azar, no, re poco. Y el este. Re poco. Dale ese. ¿Qué tal Comaniza. si tú te vienes conmigo? Se llama el ah, el, me gusta el, el stream. Vamos, vamos a hablarle, vamos a hablarle. Che, estamos para un trucosón. Para para que vamos a hostear a uno que no tiene a nadie. Vení, vení, quiere, quédate Así la flash, vamos a hostear a uno que no tiene a nadie y vamos a ver su reacción. Oh. Bueno, guacho, nos vemos. Los Ay, quiero mucho, me voy querida, a arranchar bueno, con los Besos, mañana estamos piracol, acá, no? prendemos. Ey, este mes, Rod, tus 10.000 suscriptores, hacemos un 3.722 horas solo para ustedes. Sí, así nos jodemos acá. En este canal, en ningún otro. Carajo. Bueno, voy a de acá. Nos vemos, pa. Los quiero mucho.